Abrir espacios es lo que realizamos cada vez que practicamos. Estos jueves saludables nos hablan de cosas saludables que podemos hacer para la vida. Y la vida necesita espacio para crecer. Cuando abrimos los espacios del cuerpo, haciendo, usando determinados sonidos, usando la conciencia, estamos distendiendo todos eh, la musculatura, eh, las fascias, y lo que permitimos es que se quite todo tipo de tensión eh, en sobre los vasos sanguíneos, sobre el sistema nervioso, sobre el sistema linfático. Abrir espacios es una de las partes importantes de la práctica. Abrimos espacios respirando, abrimos espacios observando. Cuando estamos en una preocupación, cuando estamos muy preocupados porque sentimos un dolor, vamos al médico, pone cara seria y nos confirma sospechas que aún nos preocupan más, se pone preocupado el doctor, se empieza a poner preocupada la familia, todo empieza a girar en un nivel de tensión. Es como, como que todo el espacio interno, familiar, de repente empieza a tener una constricción. Todo el mundo está tenso. Tú estás tensa porque tienes una preocupación o tú estás tenso y resulta que todo el entorno familiar, y eso es importante verlo ahora, sucede que cuando alguien tiene en la familia un problema, es como un sumidero, ¿eh? Es como un agujero negro que atrae toda la preocupación, todas las personas de la familia quedan como indefensas y empiezan también a constreñirse, a preocuparse de tal forma que se genera una preocupación de la familia que habita en el mismo espacio, de los parientes que se enteran, de los compañeros de trabajo. Todo el mundo genera ¿eh? una, una constricción, una contracción. ¿Eh? ante un proceso de bloqueo de chi. Y ante eso, nuestro proceso de chi-kun es abrir espacios, relajar es abrir espacios. Y a propósito de esto, es interesante aclarar hoy que relajarse no es hacer lo que solemos hacer en el sillón, ¿no? Eso no es relajarse, eso es tumbarse. Y habitualmente, el 90% de las veces, nuestras formas de relajarnos afectan a la circulación de chi en el cuerpo. Por tanto, son formas de, que no facilitan el bienestar. Entonces, en chi lo que hacemos es el movimiento contrario. Por ejemplo, está la persona tensa, ¿no? Y empezamos a practicar y empieza a abrir, a abrir, a abrir, a abrir, a abrir, a expandir, a expandir. Todo ese cuerpo ¿eh? se relaja y se relaja de esta manera. Hoy tengo muchos elementos. <ríe> se relaja, se relaja, se relaja, se relaja, se relaja, se relaja. ¿Cómo estaba la persona? Estaba atrapada se relaja, se relaja, abre los espacios, ¿qué sucede? Que circula, circula, circula, entra y sale de la estructura del cuerpo físico y si a ese cuerpo físico nos metemos y captamos que es un cuerpo de chi, captamos que es un cuerpo de vacío, que es justamente un cuerpo de espacio, Podemos abrirlo de forma más y más detallada cada vez en la medida en que nos vamos eh, embelezando con la práctica, en que vamos amando nuestra práctica, hasta el punto que es tan hermosa, es tan, es tan potente y nos hace tanto bien que comprendemos que la práctica, como decíamos el jueves pasado, es instante a e instante. ¿No? Hoy vamos entonces a practicar ese abrir ¿eh? con más conciencia y con este campo, ¿no? Abrimos nuestro corazón ¿no? al campo. Hace un ratito una persona preguntaba en otro grupo, ¿eh? ¿cómo es eso de que todas las conciencias se juntan, justamente me parecía una traerlo de vuelta porque es como eh, para ir más allá de lo que sea lo, el, lo racional, eh, el pensamiento lógico y, y explicaciones que lleguen al pensamiento lógico, vamos a ir un poquito más allá y voy a usar la misma explicación que usé para ella, se la voy a compartir aquí. Decía, ¿cómo, ¿cómo puedo sentir eso? Que mi conciencia, primero sentir mi conciencia. Entonces el compañero Isaac le, le, le, le dijo: Bueno, si tú ahora te das cuenta de que estás hablando, te das cuenta de que estás escuchando ¿eh? a Anjue que está hablando. ¿Quién es que se da cuenta de que está escuchando a Anjue que está hablando? Hay algo que observa a través de los ojos. Y hay algo que escucha a través de los oídos y se da cuenta de que está escuchando. Y se da cuenta de que alguien está hablando. Y ese alguien es el observador o la observadora, como te guste más. Es esa conciencia que observa a través de los ojos. Y puede haber a través de los ojos y darse cuenta de que hay un cristal y a través de ello conectar con el otro. Cuando reconoces eso, que es bastante fácil de darte cuenta, ah, sí, me doy cuenta de que estoy escuchando, me doy cuenta de que observo. Sí, entonces esa conciencia observadora está ahí. Es ese, ese ser verdadero, ese ser que observa más allá de los órganos de los sentidos. Los utiliza y recibe información. Y resulta que cuando nos vamos a unir corazón a corazón en este encuentro de jueves para hacer sanación con el campo, ¿cómo podemos sentir esa unión? Yo le comentaba que es como cuando tú... Eh, disfrutas mucho de dar un abrazo a una persona determinada y entonces cuando vas a abrazar a las personas te abres, no abres los brazos, no puede existir el abrazo así, abres los brazos ¿no? y cuando ya te, te abrazas con la persona, ¿eh? pasas la cabeza a un lado de su cabeza y de repente cuando ese abrazo es muy sincero, muy bonito desapareces dentro de la persona y la persona desaparece dentro de ti se funden, es como hacer esto ¿Eh? entonces cuando nos unimos corazón a corazón nuestros corazones se abren, se abren, se abren y de repente yo soy tú, tú eres yo y de repente en tu corazón estamos todos los corazoncitos de bebé y tú estás en todos los corazones. ¿No? Y eso también es abrirse. ¿Sí? Muy bien. Con esta introducción. ¿eh? Y abrirse es muy bueno para la salud, para vivir una vida libre, ¿eh? para tener energía. Porque esta apertura de la que hablamos, donde expandimos todos los espacios, abrimos y abrimos y abrimos, recibe la información de toda la bella naturaleza, de todo el planeta, de todo el universo y somos. Nos damos cuenta que realmente somos y seguimos abriendo, abrimos infinitamente. La experiencia de abrirse se hace infinita. Ja, hola. Con Joan Linton. <risa> vamos a entrar en el interior y vamos a abrir espacios. Primero vamos a usar el primer sonido que usamos en el, prim en el primer juego saludable, que era el saludable sonido EN y vamos a usarlo para abrir los espacios de la cabeza y para darnos cuenta más claramente de esa conciencia que observa. Decimos en eh, y la postura del cuerpo, sentada, se estira toda la columna, se eleva la coronilla, el mentón va hacia atrás, relajamos los hombros, ahuecamos las axilas, gozamos el cuerpo, disfrutamos de la experiencia del cuerpo. Y a la vez, vamos entrando profundo al centro de la cabeza, con mucha suavidad y y amabilidad. La conciencia dice el sonido. Y observa. Y también observa los pies en la tierra. Observa la cabeza. Es el cielo azul. Observa las manos. Las manos son toda la hermosa naturaleza. Mm. Mm. Mm. Observa también el estado en el cual estamos ahora. Mm. Es un estado muy saludable, un estado abierto, un estado en el cual todo se serena, se calma. Es cuando las aguas se vuelven muy transparentes. Cuando los pájaros se silencian, mm. se relaja todo en la cabeza y se relaja todo el cuerpo a la vez. Se expande, se abre. Mm. Ya estamos corazón a corazón. Somos una comunidad de corazones puros que dicen suavemente en... Y desde el centro de la cabeza se abre y se abre. Todas las células se han de volver transparentes. Todos los órganos de los sentidos, todo el cerebro, todo el ADN. Mm. Mm. Todo se hace más y más calmo cada vez. Y observa qué que bonita es la experiencia de darte cuenta que en surge en cada exhalación. E inmediatamente surge una pausa y luego el, la inhalación como sin hacer nada. Y la experiencia de decir en, en la cabeza ahora también se expande a todo el cuerpo. Y se expande más allá. Y es muy fácil. Simplemente nos unimos a todo el campo de conciencia, como un abrazo. Y en ese instante ya no hay que preocuparse de nada más, nada hay que defender, ni nada hay que atacar. Todo está muy a salvo, muy sereno. Mm. Mm. Nuestra conciencia pura, autoconsciente, ahora está unificada, se observa y se expande más y más en el universo infinito y cuando la conciencia se va expandiendo en el universo infinito observa cómo el cuerpo la sigue la sigue y los cuerpos de chi se unifican y esto es muy divertido es muy divertido porque no tenemos que tener nada de pudor. Fundimos nuestros cuerpos de chi de una manera muy natural. Y sin ningún pudor fundimos nuestro cuerpo de chi y se hace un solo cuerpo y nos damos cuenta de qué belleza y de qué bienestar y nos abrimos más y más y más mm. y somos todos bebés todos bebés que no saben nada de eso del pudor somos bebés alegres mm llenos de gracia y llenos de alegría, somos bebés inmensamente sabios, inmensamente libres. Y ahora claramente dices, ah, <risa> abrirse era ser como un bebé. <risa> Y es muy divertido. Muy divertido. Los bebés solo juegan. Solo quieren jugar. Y todo es novedoso. No tienen límites. Están llenos de alegría. Observa qué sensación más abierta, más hermosa que tenemos ahora. Somos uno solo. Un bebote, una bebota inmensa. Pero observa qué genial. Los pies son como la tierra misma. Y tienen raíces, los dedos son las raíces. Las manos son inmensas, inmensas manos de Chi. Y se extienden, se abren, se abren más. Y se hacen grandes como todo el universo y son manos de Chi universal. Y observas, te observas, ¿quién eres? y escoges la verdad yo soy este corazón de bebé soy todo el universo soy abierta abierto mm. mm. <risa> relajamos más y más expandiéndonos abriendo abrimos hasta los huesos ¿qué huesos? ah, cierto, ya no hay ni huesos y respiramos traemos nuestra conciencia directamente al interior del abdomen y todo el universo penetra profundo, todos los niveles de Chi ahora están con una vibración muy fina y pura. Todas somos conciencias unificadas de una gran belleza, de una gran ligereza. Y abrimos más y más. Inhalando, todo se expande. Y al exhalar, nos relajamos. Y al relajar, también absorbemos el chi puro y el chi universal penetra y todos los espacios se siguen abriendo. Y al inhalar, nos expandimos y el chi puro llega profundo. Y al exhalar, nos relajamos y así vamos abriendo capa por capa. De la relajación expandimos y entonces se abre más. Se expande más en la inhalación. Y al relajar, al exhalar, todas las capas se hacen aún más, más blandas, más finas. Y en la siguiente inhalación, el chi llega más profundo. Y en la expansión también. Nos relajamos. Ahora vamos a abrir el cuerpo estando de pie. Ahora lo hemos abierto, sentados. Pero vamos a abrir el cuerpo. Todos los niveles. Hay una actitud. Que es la empatía, el gusto. Y en esta experiencia de campo, todo lo que disfrutas se expande. El disfrute se expande. Observa una cosa que interesante. Al principio explicaba cómo. La contracción por un problema o un miedo contrae a toda la familia. Ahora toda la familia se expande. Y estamos aprendiendo a que ninguna circunstancia nos haga contraer. Nos haga oprimir al corazón puro de bebé. Ahora y siempre. Ahora sabes lo que es un cor tu corazón de bebé en paz, en calma y relajado. Y esa es la observación que vas a hacer durante el día a día. Cuando una circunstancia te genera esa contracción, que viste en el, en el paño amarillo, inmediatamente vas a decir en y vas a recordar, abrir espacios, que mi corazón de bebé siempre esté abierto, que mi corazón de bebé siempre esté calmo, Abierto a todo lo que trae la vida, aunque sea un problema entre comillas, simplemente lo voy a ver como un aprendizaje, como algo que pasa. Cuando lo veo como algo que pasa y cambia, doy espacio, abro el espacio para que mi conciencia no quede aferrada al trapo amarillo apretándolo, mi conciencia ahora está relajada y se va a mantener así, y esa es mi práctica, ese es el Kung Fu, ahora suavemente vamos a ponernos de pie, mm. Mm. Se pone de pie la totalidad, todo el campo se pone de pie. Y si quieres mantenerte sentada o sentado, perfectamente date permiso. el sonido es, ¿eh? de vez en cuando aparece, observa la posición ahora de pie, y, y nos damos cuenta, observamos, Nuestra intención de hoy, abrir, abrir los espacios. Hasta que sea solo vacío. Respiramos. Y el centro, nuestra conciencia se centra en el abdomen. Y estamos disfrutando y al tiempo que se concentra la conciencia o se mantiene en el abdomen sin hacer nada observa cómo toda la columna vertebral se estira desde Pai Hui hacia arriba, llevándose a Hui Jin, que es el centro tendinoso del periné, un centro energético, mientras el coccis va hacia abajo y la zona lumbar la abrimos, la abrimos hacia atrás. Y para ello, todo el abdomen de chi empuja, toda la bola de chi del abdomen empuja suavemente con ayuda del ombligo tu chi. El pecho se relaja, el abdomen alto también. Pero observa cómo el chi es tan amable y cómo juegas con el chi en la zona lumbar y abre y abre, amablemente, amorosamente, el coxis hacia abajo de chi, coxis de chi, y observa qué buena sensación en los pies, que son la tierra, no importa que estés en un décimo piso, La cabeza es el cielo, el universo. Las manos son todo el universo natural, todo el entorno, todo lo que nos rodea. Y vamos a abrir espacio de la siguiente manera. Ahora vamos a levantar los brazos, los brazos de chi, los brazos vacíos con las palmas hacia abajo y los detenemos nos detenemos cuando llegamos a los hombros. Al ancho de los hombros y a la altura de los hombros el dedo medio sube y se lleva a todos los otros dedos enormes. Y el centro de la mano vacío la con empuja y Atrae, relajando la muñeca y haciendo un hueco con las palmas al, hacia el centro, atraemos el chi directamente al abdomen, al tantien bajo. Cuando empujamos, empujamos desde la base de la muñeca y la base de los dedos, y cuando atraemos, los hombros giran, se relaja la muñeca, la mano queda en el nivel del antebrazo. Y los codos vienen ligeramente hacia atrás cuando los hombros giran y bajan. Empujamos. Abriendo. Y observa que hay brazos hacia todos lados y relajamos atrayendo el chi del infinito universo, somos uno solo y estamos en el centro y nuestro corazón de bebé se observa, juega con el chi, cuando empuja se abre, Y cuando se cierra también atraemos el chi hacia adentro de tal manera que llega a las capas muy profundas y todo el interior recibe abiertamente al chi puro universal, se mezcla el chi interno con el externo. Empujamos y nos abrimos más y más y más y al atraer el chipuro penetra más profundo porque nos hemos abierto mucho más y no hay límites. No hay adentro, no hay fuera. Esta experiencia es otra experiencia parecida cuando hacemos abrir y cerrar. Nuestro cuerpo rápidamente ha cambiado el chi. Cambia el chi. Y cambiamos la información. Nos abrimos y atraemos hacia, hacia ese interior abierto. Y el interior se hace universo profundo e infinito. Somos una bola de chi. Cuando empujamos, empujan los pies, empuja yonchuan el centro del pie y empuja el centro de la cabeza que se funde infinito. Y cuando atraemos, todo el chi penetra por todos los poros, por la cabeza, por los pies, por las manos, hacia el centro del tantien bajo. Somos una esfera que se expande, se abre y al contrario se hace profunda y el chipuro universal penetra los espacios abiertos y los hace más profundos. Cuando atraemos, nos encogemos ligeramente y los ríos de chi desembocan en el gran océano, y al empujar el gran océano se hace más grande. Nos olvidamos del cuerpo físico, somos solo cuerpo de chi, somos cuerpo oceánico, vacío en el vacío, Nos olvidamos de todo y solo jugamos como bebotas y bebotes con el chi. Mm. Mm. Ahora, ¿duermes? pero sin dormir. Nuestro nivel de descanso es de mucha mejor calidad que cuando dormimos. Simplemente Disfruta de la respiración, no te líes, queriendo hacer coincidir acá o allá. Respira y disfruta. Minyue, en todo el universo y a la vez en el centro de este océano, tranquilo. lleno de vitalidad, puro chi. Desaparecen todos los problemas. Todo se ha transformado en espacio vacío. La información es, el chi es abundante. Es un chi ligero y muy saludable. Un chi lleno de vitalidad. Todas las células son completamente saludables. Nuestro sistema inmune está pleno y muy claro, nuestro estado y actitud es perfecta. Corazón a corazón, todo el cuerpo de Chi es un fluido completamente brillante, limpio y puro. Ahora todo se ha transformado por completo. Ahora nuestro campo tiene todo el potencial del campo del centro Huasha, toda la información del doctor Pan actualizada. Y todas las comunidades de todo el mundo. De tal manera que ahora somos millones. Todos experimentando una completud saludable. llena de amor universal, una completud saludable. Una completud. Cincuentas pendientes. Una completud feliz y ligera. Una completud hermosa, clara, natural, espontánea. Corazones puros de bebé. conciencias puras unificadas creamos un cuerpo nuevo para el bien individual y colectivo, una vida nueva mm. Y ahora muy suavemente aquietamos y vamos a girar las manos. No hagas nada. Relaja un poquito más la intención. Relaja un poquito más. Más, más, más, más, más. Nos tenemos la bola de chi, jugamos con la bola de chi. conectamos profundamente la bola de chi con el interior, nos damos cuenta que somos la bola de chi. Todo el universo es la bola de chi, brillante, limpio, puro. La frecuencia del chi es muy elevada, la frecuencia de nuestras conciencias. Es muy poderosa. Es fácil. Ahora estamos en la dimensión del milagro. Juá, Se transforma. ¡Sa! Desapareció. Elevamos la bola de chi. Por encima de la cabeza. Exhalamos. Y estiramos. Exhalamos todo, todo, todo, todo. Inhalamos. Arqueamos ligeramente la espalda, la cabecita un poco hacia atrás. Abrimos y estiramos más, reteniendo la inhalación. Y vertemos exhalando suavemente el chi tan puro. Minyue va a través. Las manos de chi universales, de amor universal, son pura luz. La luz de amor Minyue transforma y limpia. Todo en la cabeza es Hua Juá San Juá San Juá San Juá Hua, San Juá San San Observa cómo se abre y se transforma. Juá, san. Se va, desaparece. Juá, san. Juá, san. ja hola! Vamos a través de los miembros superiores, desde los hombros hasta los brazos, los dedos. Juas transforma. San desaparece. Juas, san. Juas, san. Juas, San. jaola, Brillante, limpio y puro. Vamos a través del pecho. Los órganos internos. Todo el sistema glandular, endocrino, inmune está maravillosamente bien. ¡San! ¡San! ¡San! Brillante, limpio y puro. Nuevo. Nuevo. Muy hermoso. Vamos a través del diafragma, del hígado, de la vesícula biliar, del bazo, el páncreas. Juá, sa, juá, sa, juá, sa. ¡Ja <risa> Todas las células están muy divertidas. Todas sonríen, todas descansan, todas como bebés. Así que somos toda una gran comunidad unificada de bebé con un solo corazón y todas las células como bebecitos. Vamos a través del estómago, de los intestinos, 哇 Min es, hermoso, min amor, min es luz de amor, va a través de los riñones, de la vejiga, de la próstata, los órganos sexuales. hua, ¡San! ¡Hua! ¡San! <risa> Hua -san! san! Desaparece. Cualquier bloqueo desaparece. Todo está lleno de vitalidad. Minyue va a través de toda la columna vertebral. Amor universal, luz de amor, Minyue. Caola, san, Hua -san. Hua -san. Ka -ola. Ka -ola. Y vamos san través san los miembros inferiores, caderas, sin bajar sin bajar, caderas, muslo, glúteos, huesos, médulas rojas de los huesos, rodillas, tobillos, piernas, pies, dedos de los pies, hua, san, san, es el todo el campo, todos nuestros corazones puros de bebé, hacen una nueva vida, hacen milagros, la conciencia no tiene límites, El doctor Pan nos regaló esta preciosa información y nuestros corazones se conmovieron con ella. Lo sabemos en nuestro fuero interno. Esto es lo real. Y cada uno de los que estamos aquí, de las que estamos aquí, Es un manantial de amor y liberación para muchísima gente. La información determina no solo tu vida. Determina la liberación de muchas y muchos corazones de bebé. Abrir es la palabra. Crear espacios para la vida. Y nuestra vida es ese corazón puro, esa conciencia pura que es libre del cuerpo, libre del mundo material, y a la vez vive la experiencia de este mundo aquí, con total desapego, con total alegría, y ahora, siendo lo que es, amor universal, amor incondicional. Despacito atraemos el chi. Cuando cubrimos tu chi, Mingyue, nuestra conciencia pura. Se queda en la completud centrada en el tantien Respiramos suave y profundo. Despacio relajamos las manos, giramos los hombros. Deslizamos los pies en el chi y dejamos mover el cuerpo, ese cuerpo vivo, ese cuerpo nuevo, ese cuerpo de espacio y todos los espacios ahora están limpios. Desapareció la información de bloqueos, de problemas. Y todos los días seguimos nutriendo esa experiencia abierta, esa experiencia amable, ese dejar espacio antes de que surja la reacción hacia afuera, dejar espacio, decir, mm, observar y dar nuevas respuestas. <ríe> Despacito nos sentamos, entreabrimos los ojos, cerramos. ¡Hola! Y vamos, voy a detener la grabación.